Encuentro Nacional. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Encuentro Nacional. En los siguientes minutos vamos a hablar, ¿sabe de qué? De esto que a ustedes les interesa. Voy a mostrarles qué vamos a hablar. Vamos a hablar de su billetera, de la plata que se está manejando en el país. ¿Cuánta plata tiene en este instante su billetera? ¿Tiene trabajo? ¿No tiene trabajo? De ese tema vamos a hablar en los instantes. Queremos conocer los detalles de cómo se está distribuyendo el dinero en el país. ¿Cómo vamos a estar este 2020? Año par, inicio de nuevo una nueva década, 2020. La economía eh, se está cayendo, la economía está bien, la economía puede tener un, un alza en los próximos días, semanas y meses. Para hablar del tema, hemos invitado a la autoridad en el área. Está con nosotros José Luis Parada, Rivero, Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Ministro... Muy buenas noches, gusto tenerlo acá. Pues Gonzalo, un gusto estar compartiendo aquí en tu programa. Vamos a hablar hoy día de la billetera, decíamos, ministro. ¿Cómo está su billetera a inicios de mes? ¿Está llena? ¿Está flaca? ¿Está gordita? Bueno, está como debe estar para cumplir con todos los compromisos que necesitamos. Por ejemplo, el día de ayer hemos iniciado el pago de los sueldos, salarios, todo lo que se refiere a las distintas instituciones. Por lo tanto, creemos que de acuerdo a la programación original, ya el mes de febrero va a estar totalmente pagado en los primeros 10 días, tal como se establece de acuerdo a la programación. Entonces, es una billetera que está cumpliendo con todo lo que está programado dentro de lo que son los ingresos del Estado. Ministro, ¿para qué me sirven estos 100 bolivianos? Bueno, si lo administrara usted posiblemente no tendría tanto sentido como cuando lo administra una ama de casa. Seguramente que sí. La ama de casa, lógicamente, y si se hubieran administrado los recursos en 14 años como lo administra una ama de casa, otro sería el panorama que tendríamos en Bolivia. Cuando usted me muestra ese billete de 100 bolivianos, en algún momento alguien dijo que alcanzaba para todo, aunque sabemos... ¿Qué podía ser que, mercado con 100 bolivianos? Con González. 100 bolivianos. Efectivamente, esas, yo diría, esas especulaciones, era porque nunca había ido al mercado a comprar nada. ¿Usted va al mercado? Sí, yo voy al supermercado, voy al mercado, creo que es... yo creo que es una forma de compartir hasta con la familia. Tengo cuatro hijas mujeres... Por lo tanto, si no soy una persona que le gusta compartir, comprar, porque eso también es agradable. Usted es el un corredor de bolsa, familia. entonces. No, lo que pasa es que uno está viendo qué sucede en la economía, cuando está con las cuatro hijas, tengo un hijo mayor también. Entonces, cada uno con sus gustos, con, con su forma de comprar, con su forma de administrar sus propios recursos, todos son profesionales. Uno va aprendiendo en el día a día y eso es lo que y ayuda eso mucho. me permite preguntarle. ¿Quién es mejor administrador, el hombre o la mujer? Tiene cuatro hijas, no se olvide, y una esposa que lo está viendo en este instante. No, sin temor a equivocarme, el sentido común de las mujeres es impresionantemente sí. bueno. Y si usted se fija, siempre la mujer. Y fíjese usted en todos los estratos, por ejemplo, algo admirable en La Paz, mucho más que en Santa Cruz, en La Paz, la ama de casa pelea el centavo, las personas pelean el centavo en Santa Cruz es un poco más suelto el, cuando le piden no el precio. No hay rebaja, a veces paga, pero esa es una cultura que tiene cada, cada zona del país y cada departamento, entonces cuando usted va viendo el comportamiento del consumo, del gasto, son dos ciudades totalmente distintas y si usted se va a Tarija, también de la misma manera entonces, creo que el todo lo que es el panorama económico en Bolivia tiene sus propias características y básicamente la eficiencia en los gastos creo que son parte de la esencia del pueblo. Ministro, ¿de dónde es usted? ¿De qué parte del país? Bueno, yo soy de, de todo lado. ¿Soy de aquí? ¿Soy de allá? Soy de aquí, soy de allá. No, yo soy nacido en Cochabamba, eh, viví aquí en La Paz unos aproximadamente unos 15 años, jugué en Strongest desde la es cuarta... Usted? Sí, Gonzalito. Desde la cuarta, la tercera, la segunda, hasta que me vino el Guillén Barrea a los 18 años y no moví el cuello para abajo durante dos años. Estuve en silla de ruedas, pero aquí me tienen. Nos levantamos, seguimos adelante y también estudié aquí en La Paz, hice un año en la universidad y de ahí me fui para Honduras, ocho años y al regresar ya en el 81, fines del 81, ya me... Me fui a vivir a Santa Cruz. Eh, yo le preguntaba hace un momento quién es mejor administrador. Le mostraba este billete de 100 bolivianos y usted me decía indudablemente que es la mujer. Y yo le pregunto a este hombre, eh, José Luis Parada, ¿qué hace usted en este ministerio? Si es una mujer la que debería estar manejando este ministerio por la forma de administrar, que son las mejores, dice usted. Bueno, lo que pasa es que tengo cuatro hijas y mi esposa, que definitivamente son las que también orientan todo lo que está sucediendo. No, Yo creo que estoy en ese ministerio por unas casualidades de la vida, porque con el trabajo que vinimos haciendo desde Honduras, siempre estuve en el tema de planificación y en el área financiera. Me tocó a los 30 años administrar eh, la inflación de la UDP en, en Cordecruz. Cruz y... Posteriormente, cuando hay el gobierno del MAS, también me toca ser el secretario, gracias al Rubén Costas, al gobernador Rubén Costas. Soy el secretario de Economía y Hacienda durante 10 años y después soy asesor general. Y es ahí donde hago el seguimiento de todo lo que es el gasto público. Muchas de las, de, de las observaciones que se venían haciendo en su tiempo a lo que era el funcionamiento de la economía, la teníamos nosotros directamente en varios documentos que hicimos y escribimos. Por ejemplo, en, en un libro sobre autonomías, son tres artículos que están en la, en la página web del ministerio, ustedes entran a investigaciones, y hay aproximadamente tres artículos donde en 2011 nosotros ya un poco observábamos el manejo discrecional de los recursos en Bolivia. Y justamente en estos trabajos del 2011 ya un poco avisoramos que ese medio despilfarro de plata que había en el gobierno iba a generar, por ejemplo, la caída de las reservas internacionales netas por los créditos que estaban dando directamente al Banco Central. Y también mostrábamos que iba a haber a partir de 2011 pronosticábamos que si seguía el gasto iba a haber déficit. Nadie la creía porque era el momento de la bonanza, había plata, aumentaban los recursos y a partir del 2014 sí hubo déficit. Entonces, ese es el trabajo que ha venido haciendo uno y tal vez por estas casualidades de la vida, como dicen, ahora estoy aquí como ministro de Economía y Finanzas. Y yo, nosotros lo conocemos por las denuncias que hacía, por las publicaciones que sacaba y pocos periodistas y pocos medios, hay que decir, que reflejaban esta realidad que usted ya anunciaba, y estamos viviendo esta realidad ahora, uno de los que lo mencionaba permanentemente en las entrevistas era Humberto, Humberto Bacaflor, por ejemplo, que lo tenía como referencia, como gurú en el tema económico en el país, que era, era realmente la eminencia en este tema. Y nos place que usted esté manejando ahora esta cartera de Estado, porque conoce muy bien. Y cuando usted dice que habían pronosticado y habían visto lo que iba a ocurrir este 2020 y el inicio de esta década, y como usted habían muchos otros intelectuales economistas que advertían que esté quien esté en el gobierno, iba a ser una situación realmente dura para el país difícil, ante la bonanza que mostraba un gobierno en su momento decía, estamos blindados, tenemos plata, estamos muy bien veíamos otra realidad algunos medios y algunos periodistas y esa realidad hoy, este año la vamos a vivir eh, la ventaja ...que tuvimos 10 años de una bonanza... ...lastimosamente no se tomaron las previsiones... ...y a partir del 2015 se van cayendo los ingresos... ...y con el cambio que se da a partir de noviembre... ...se frenan los, el, el deterioro de la economía... ...¿qué implica eso? Si hubiéramos seguido con el mismo nivel de gasto... ...porque había mucha discrecionalidad... ...inclusive en la ejecución de los programas y proyectos... ...muchas veces eran decisiones personales del líder... Y simplemente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en este caso el ministro Arce Catacora, lo único que hacía era incorporar en el presupuesto el capricho o el proyecto que de una u otra manera el área política se lo pedía. Eso beneficiaba políticamente, pero no era lo ideal. No, porque si uno no sigue una planificación como se hace en los distintos países cuando los proyectos no cuentan con un estudio a diseño final, donde se tengan los costos realmente definidos. le voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, la planta de ure y amoníaco debió estar en Puerto Suárez, o en Villamontes, o en Santa Cruz, porque por ahí pasa el tren, por ahí está el ducto de gas, por lo tanto, era más fácil mover la producción, pero se la llevó a bulo bulo y aumentan 800 kilómetros del principal mercado que es el brasilero. Entonces, automáticamente esa decisión política de llevar ese proyecto a bulo bulo, donde no están dadas las condiciones, lejos del mercado, no había ni siquiera el tren, ahí usted ve que carcé en su momento no pudo construirlo, ahí está todavía medias, entonces eso genera pérdidas, fueron más de 900 millones de dólares. Lo mismo sucede con la planta separadora de líquidos de gas cuando se había fallado mucho en exploración y explotación porque al no haber exploración todo ese ingreso que le iba a 370 instituciones públicas universidades, municipios, gobernaciones, fondo indígena y bueno, todas las que recibían recursos de regalías o IDH lógicamente funciona bien hasta el 2014 con precios altos y de ahí se baja... Y cae 60%. Es como que a usted, padre de familia, de pronto le dicen, usted a partir del otro mes va a ganar 60% menos, pero igual tiene que gastar en los hijos, tiene que darles de comer, salud, y eso le sucedió al país y eso fue lo que no se pudo controlar en su momento. Otro ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, es el que ha ocurrido en San Buenaventura con el ingenio azucarero, de se esperaba producir. Azúcar, pero no había la materia prima que era caña, el lugar no estaba apto para producir la cantidad de caña que se requería. Ministro, otra cosa es con guitarra. Ahora usted es el que va a cantar y el que va a tocar esta guitarra y seguramente está afinando las cuerdas. La, el presupuesto, por ejemplo, para el tema de defensa, educación, gobierno, eran de las, con las siguientes características: eh, 4.999.000, puede ser el 2019, sí. eh, para defensa. Educación, 21.682.000. Gobierno recibía 4.480.000. Salud, se presupuesto y deportes en 20.222.000. En total, los cuatro sectores, 51.383.000. La gente ha reclamado permanentemente el tema de salud y educación. Me, eh, no tanto a defensa, decía la gente no le den tanto a defensa, necesitamos educación. ¿Qué está haciendo usted, ministro? ¿Qué está haciendo el gobierno para mejorar este reclamo que viene, no de ahora, tiene más de 14 años? Eh, Gonzalo, creo que has tocado un tema fundamental. Cuando no equilibras el tema de crecimiento económico con desarrollo humano, donde está el tema de salud, vamos a tocar el tema de salud. En este momento, si ustedes se fijan, en 50 años nadie, ningún gobierno se preocupó de la salud y mucho más en los últimos 14 años, porque en los últimos 14 años se tuvo 5.5 veces más plata, o sea, se gastaron más de 310 mil millones de dólares perdón, en perdón. un lapso de 14. Reiterenos la cifra, por favor, para imaginarnos, porque ningún boliviano creo que vaya a llegar a saber esa cifra. A ver. Para que podamos comparar En 14 años de otros gobiernos Se gastaron 56 mil millones de dólares Y en los 14 años del MAS Se gastaron 310 mil millones de dólares Quiere decir que es 5.5 veces más de plata ¿Qué quiere decir? Que si a usted le tocó Tener un sueldo de mil En este periodo del MAS Le subieron a 5.500 dólares mensuales Pero... Cuando vemos el tema de salud, su hijo está enfermo, no tiene dónde ir, y es lo que sucedió en la salud. Resulta que para el 2018, después de toda esa cantidad de plata y más deuda, el 51% de los bolivianos no tenía cobertura financiera para salud. Hace dos años. Hace dos años. Quiere decir que en los 50 años... Más los 14 donde hubo casi 5 o 6 veces más plata Nadie se preocupó de la salud Y 5.6 millones de personas, de bolivianos No tenían el seguro de salud ¿Qué se ha hecho ahora? Lo que se ha hecho es que el Ministerio de Salud Era una agencia de empleo Habían proyectos, proyectitos Habían extranjeros, habían nacionales Había de todo Lo que se ha hecho es simplemente es seguir lo que toda la vida se buscó, un seguro único de salud. El gobierno anterior lo largó sin saber cómo lo iba a financiar, cómo iba a juntar el dinero, porque fue una decisión política. Porque en las encuestas antes de las elecciones, decían que la salud era un problema que la gente reclamaba. Y lógicamente, ahí viene el problema, porque lo largaron el seguro único de salud, pero no había los recursos, lo que se ha hecho ahora es todos esos proyectos y gastos superfluos que había se lo ha llevado y se está teniendo 10% del presupuesto general de la nación en salud. en salud con un eje ordenador presupuestario que es el seguro único de salud y también un eje ordenador de los servicios porque el anterior gobierno para crear un conflicto en salud y tener control cruzado Primero, los ítems los paga el gobierno central mediante el Tesoro General del Estado. Eso antes iba a la planilla a los sedes, se la quitaron y se pagan ahora directamente del Tesoro General del Estado. Y los hospitales de tercer nivel los pasaron a las gobernaciones y se los sacaron a los municipios y primer y segundo nivel los administran los municipios. Entonces, desestructuran la salud ...y en este momento lo que se ha hecho es volver a primero... ...seguro único de salud, primer, segundo nivel... ...y ahí se están haciendo el nombramiento de lo que son los ítems... ...para que la gente pueda, primero, inscribirse en el seguro... ...y tener una atención y que no estén los médicos por aquí y por allá... ...sino atendiendo a esos pacientes. El otro aspecto que hay que tener en cuenta... ...que cuando se trabajaba con el tema de salud... Se iba solamente a la construcción. Y usted tiene construcciones de postas, hospitales, pero no tiene equipamiento y tampoco uh -huh. tiene lo que son los médicos. Entonces, ese es el problema fundamental que hay. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si en 50 años no se atendió, este es el primer año que tenemos el 10%. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? Primero, ordenar la construcción. No podemos seguir construyendo construyendo hospitales cuando no sabemos si van a haber los recursos para los ítems y equipamiento y construirlos bien, sobre todo construirlos bien claro, el, y el problema es otro acá también que son, se presentó en la construcción de los hospitales y también en algunos proyectos, siempre el gobierno anterior dijo los recursos naturales tienen que beneficiar al pueblo boliviano por lo tanto los recursos van para el pueblo boliviano le voy a dar un caso. Cuando se financian estos proyectos, por ejemplo, el tren, el tren de Cochabamba, dijeron que había recursos externos y que había un crédito. El hospital de Montero dijeron que había un crédito de España, por lo tanto, había que asignarles a los españoles. Y se asignan a estas empresas extranjeras. Pero era plata del Tesoro General del Estado. Y esa plata del Tesoro General del Estado debieron asignarla también a las empresas bolivianas, porque ¿qué hacían estas empresas extranjeras? porque no es pecado también, cuando la China da un crédito, le entrega a una empresa china, cuando el alemán el gobierno alemán da un crédito también apoya a sus empresas sí, pues. en este caso el Tesoro General del Estado contrató empresas de afuera, no le dio las facilidades a las empresas bolivianas que tenían que aceptar la subcontratación, o sea por decirle a la empresa extranjera le pagaba 100 y esa otra empresa pagaba 50 o 60 y al final ni le terminaba pagando porque muchas mm. se fueron. Entonces, esa parte de la inversión no hubo tampoco en esas empresas extranjeras, en algunos casos, la responsabilidad como posiblemente la hubieran tenido las empresas bolivianas si es que se le daban las condiciones. Pero tampoco ha habido ocurrido ello porque yo quiero poner un ejemplo. En la Asunta, a ocho horas más o menos de acá, se construyó un hospital de segundo nivel. Pero se construyó porque tenía que construirse para mostrarse algo. Y en el lugar no tenían las rampas, no tenían alcantarillado, no tenían energía eléctrica. Y eso está ahí como un monumento. Un hospital de segundo nivel en la Asunta, lugar donde la temperatura eh, llega a 38 grados, 35 grados. Impresionante cómo se ha ido de alguna manera manejando la economía en el país. Y hablando de la economía del país, el 2010. A las 13 horas aproximadamente el ex vicepresidente sale a las pantallas y dice Nos estamos desangrando, la economía está desangrando Vamos a tener que llevar adelante, incrementar el precio de la gasolina La gente no podía creer lo que estaba escuchando Porque era necesario, decía, no podemos permitir que el contrabando permanezca Le pregunto al ministro de economía Ministro, la economía boliviana se está desangrando por, la, por el contrabando ¿Es necesario ¿Una nivelación en los precios de los carburantes? A ver, el 2010, por la mala política del gobierno en lo que es yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, hasta el 2009 abastecía el mercado interno de la gasolina. Y el 2010 comienzan a importar y llegan a 145 millones de dólares y el gobierno se asusta y no se dio cuenta que ellos mismos habían dejado entrar aproximadamente 130 mil autos chutos y subió la demanda y dan el gasolinazo y para ese gasolinazo utilizan el fondo indígena, porque si usted se acuerda, cuando dieron el gasolinazo en el 2010, distribuyen 1150 millones de bolivianos con Bartolina Sisa, con los interculturales, con eh, lo que era la, la, las otras organizaciones con y si no. con AMAC, y a cada uno le toca de a 300 millones y sacan una resolución el 20 de diciembre y el gasolinazo viene que yo le dijeron nivelación el 26 ya vimos lo que sucedió que tuvieron que retroceder porque no había necesidad de subir el tema de los carburantes en ese momento y uh -huh. subieron 80% en este momento se están tomando todas las medidas para que ...no tengamos problemas en el abastecimiento... ...la subvención estaba alta... ...hay el tema de, del etanol... ...se está trabajando... ...también cambiando de proveedor de gas... ...del el vendedor de gasolina... ...porque tenía un precio más alto... ...entonces se está rebajando... ...y hay una manera de ir compensando... ...por lo tanto... ...no hace falta una nivelación... ...en lo que es el tema del carburante... ...y para tranquilidad del pueblo... Hay en este momento un excedente en energía, casi 100% más de energía eléctrica excedente por los proyectos que se fueron haciendo en el tema de ENDE. Por lo tanto, ahí, para poder seguir ahorrando en el tema de combustibles, se puede entrar a trabajar con vehículos eléctricos. Entonces, si tenemos la producción de energía que es en este momento costo cero para los vehículos eléctricos, estaríamos utilizando también las baterías de litio que se van a hacer en el salar de Uyuni. Por lo tanto, es cuestión de comenzar uh -huh. a trabajar seriamente en este tipo de proyectos de rentabilidad y cubrir gastos que en este momento son fundamentales. Ministro, le tengo que pedir las respuestas un poquito más breves para que podamos seguir, tenemos una cantidad batería de preguntas. Ministro, ¿Por qué no se mueve la economía en este momento? ¿Por qué la tenemos la sensación de que no se está moviendo? ¿En función de qué? de un tema muy importante, los autos, los autos eh, indocumentados que circulan por todo el país. ¿Es posible legalizarlos y generar ingresos económicos para Bolivia? Sí, es, es, es, es factible. Estamos trabajando con los perdonazos también. perdonazos. En el tema tributario hay una mora de casi 41 mil millones de bolivianos por los abusos, por las multas, por todo. Entonces, ahí se está trabajando en uno de los aspectos que es en el tema tributario y también hay la posibilidad de trabajar con este tema que los sa que sabemos que hay por todo el país. Me está diciendo usted que es posible nacionalizar los autos truchos. Lo, lo o que chusos, pasa con eso llamo. hay que analizar ver la parte legal hemos tenido se ya está, una se, nacionalización se, está viendo se están analizando todo este tipo de posibilidades porque todos esos vehículos están consumiendo gasolina. Y sin ningún control. Claro. Entonces, lo que queremos es institucionalizar la hacienda pública. Por lo tanto, todas las medidas que se puedan ir tomando, seguramente las vamos a ir analizando y viendo la posibilidad en lo que se refiere a regularizar o de una o de otra manera recuperar la institucionalidad para un mayor control. Le pido brevedad en las eh, respuestas, ministro. Vamos a su tierra, al corazón de Bolivia, Cochabamba. Hay una consulta para usted. Escuchemos lo que dice el ciudadano o la ciudadana sobre esta pregunta. Adelante, por favor. Señor ministro, ¿usted cree que con 200 bolivianos se puede sobrevivir? Yo creo que con 200 bolivianos no se puede sobrevivir. Por eso hay un salario mínimo nacional, que es más o menos el que cubre cierta parte de lo que es la economía del hogar. Hay dos aspectos, tema de transporte y tema de alimentos. En Bolivia tenemos casi 80-85% que se cubre con alimentos del país. Por lo tanto, ese tema de la inflación en este momento está en 1.47%, no ha subido y los alimentos permanecen y hay la posibilidad de abastecer hasta un 100% dando las facilidades. ¿La economía en el país está bien? Le pregunto, ¿está bien Bolivia económicamente? Bolivia está bien. Fíjese usted que hace 35 años tenemos estabilidad. Fíjese lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, lo que en menor medida está sucediendo en Brasil, pero también lo que está sucediendo en Venezuela en Ecuador tenemos un vecindario complicado y la estabilidad económica en Bolivia está garantizada, no tenemos problemas, estamos pagando todo lo que son los compromisos y ahora con una revisión que se está haciendo, también el tema de inversión comienza a acelerar. Permítame otra consulta más, vamos a la unidad móvil, por favor. Vamos con la siguiente consulta. Señor ministro, ¿qué va a pasar con los aportes de los AFPs? A ver, lo que se está haciendo es que los aportes de las AFPs estén garantizados. Están los recursos garantizados de todo lo que son las AFPs. Donde han habido muchos problemas es en la gestora. Donde, para solo un ejemplo, 15 millones de dólares se iban a gastar en un software que nunca llegó. En la primera, 5 millones, se pagó 3. Y lo que se ha hecho, que la gestora, en este caso, saque todos los problemas que se tenían y aparte se comience a seguir en lo que es el seguimiento y la custodia de lo que son los recursos de las AFP. Están totalmente garantizados todos los montos, por lo tanto el tema de la jubilación también están garantizados. Ministro, ¿qué va a pasar con el tema del IVA? ¿Se va a mantener en el 13%? No hay para qué cambiar nada de lo que sea tema impositivo en este momento. No tenemos ninguna planificación porque está funcionando bien. Lo único que no hay que hacer los abusos. Estamos Por eso este tema que nosotros consideramos de regularización para llevar a una justicia tributaria porque muchas veces las multas totalmente irracionales, UFBs, más intereses sobre intereses, eso es lo que estamos tratando de eliminar. Y darle la certidumbre al empresario y la seguridad jurídica para que pueda seguir invirtiendo en el país. Y un tema que es fundamental, 30% en Bolivia paga impuestos, 70% no paga impuestos porque es el sector informal que vive a su manera. Lo que hay que buscar es la manera de ampliar el, el universo porque ya no cuadra que el 30% pague impuestos y el 100% demande servicio. ministro un, un ciudadano le preguntaba si es posible vivir con 200 bolivianos y usted decía, no, no es posible ¿con cuánto es posible que un ciudadano boliviano pueda vivir? yo creo que el, el mínimo nacional en este momento teniendo el tema de vivienda es todavía manejable hasta cierto punto y dependiendo del número de, de, de, de hijos y el número de la familia no se puede medir un monto porque depende cuántos hay, el nivel de vida o qué tipo de gasto se está generando. Pero si el país tiene la posibilidad de generar el alimento suficiente a un precio regular que no se esté subiendo, que no tenga tema inflacionario, más la subvención que damos al transporte, Creo que es una primera base. Y la otra es que si consolidamos el Seguro Único de Salud, ahí sí va a ser un ahorro muy grande para todas las familias que van a poder acceder a un tema básicamente salud. Hemos tenido, perdón ahí, dos eventos este año. Después del anuncio del 10%, el tema del dengue, donde estamos casi en 30.000 casos con dengue en Santa Cruz y en varios lugares, que ha roto el esquema de funcionamiento normal del seguro de salud por camas, por todo. Y también el tema del coronavirus que está afectando a toda la economía mundial. Eh, ministro, para terminar, ¿qué se hizo bien en estos tres meses en la economía boliviana? Primero, hemos reducido el déficit fiscal. Hemos reducido a los niveles del 2016, que era frenar el gasto y el despilfarro que había. Te doy un dato. 10 ministerios tenían en el Presupuesto General de la Nación para gastar en viáticos gastos de viaje y alimentación a funcionarios no públicos, o sea que cualquiera que venga con la plata de los bolivianos iba a cobrar. Se ha reducido el déficit fiscal, la inflación está más baja que el 2018, estamos en 1,47 y se ha mantenido toda la estabilidad y sobre todo, que se está trabajando en recuperar la institucionalidad de la hacienda pública, primero revisando todos los programas y proyectos y no estar tomando decisiones de tipo político. Lo principal en tres meses, que es una gestión económica prioritaria versus una gestión política de 14 años. Han quedado muchas preguntas todavía pendientes. Ministro, ¿puede volver al canal de todos los bolivianos? Mira, estoy volviendo al canal después de 15 años. No tarde tanto, nunca me invitaron, Nunca me invitaron en los 14 años anteriores, por eso me alegra estar otra vez aquí y voy a estar cuantas veces me invité. Lo vamos a convocar. Ministro, muchas gracias. Un gusto tenerlo acá. Un gusto y saluda a todos los días. Muchas gracias. Hemos conversado con el ministro José Luis Parada Rivero, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Usted saque sus conclusiones, usted va a participar en los siguientes minutos a través del WhatsApp, el Facebook y obviamente la, eh, la transmisión que estamos haciendo por nuestras redes digitales. Enseguida tenemos más, vamos a tener una mesa redonda con especialistas en economía, en política y por supuesto en esto que tiene que ver con las elecciones. Pausa en el Encuentro Nacional, enseguida retornamos.